Gracias, Caracas. Gracias por la alegría de correrte de punta a punta en el regreso del Maratón CAF. Porque no hay sensación como la de salir temprano del Parque Los Caobos y recibir los primeros rayos del sol en la imponente Avenida Bolívar. Pasar por el icónico Monumento de la India y luego refrescarte con la brisa que te dejan los árboles del paraíso. Ver nuestro querido cerro en todo su esplendor, asomándose entre los monolitos del Paseo Los Próceres y atravesar de punta a punta la Avenida Francisco de Miranda para después llegar hasta la Torre La Previsora que te señala que estás cerca de la meta. Gracias por regalarnos la oportunidad de redescubrir tus calles, avenidas, plazas y monumentos en cada paso. ¡Gracias Caracas!